Eh, hoy vamos a hablar de una página muy oscura en la provincia de Mendoza, en lo que es el plano judicial, porque vamos a hablar de un caso que hasta hace muy poco hemos estado hablando de, del mismo y es el caso del doble crimen de Libedinsky Piotante, el crimen del psicólogo y su paciente que hasta el día de hoy quedó eh, totalmente impune porque eh, el único sospechoso por la cantidad de años en los cuales nunca se pudo dar con, con este hombre, eh, por lo tanto quedó prescripta la causa y eh, mucho se habla de si Mauricio Suárez, el principal sospechoso, anda suelto por la provincia ah, o anda en algún lugar del país, mucho se ha hablado acerca de este caso y sobre todo lo que pasó. Nos vamos a trasladar al año 2006 cuando ocurre este suceso que conmocionó a la provincia en aquel entonces allí en calle Barcala y Chile de Ciudad en donde eh, el psicólogo Flavio Piotante allí atendía a sus pacientes en lo que era la, la planta baja de su loft y en la parte superior era donde él vivía allí, él tenía una cita con su paciente, Estrella Libeninsky. Estrella Libeninsky, quien tenía, en realidad, eh, un turno para el día anterior, pero un llamado que dejó en una contestadora el, eh, el psicólogo de, de, de ella, que es Flavio Piotante, le cambió el turno para aquel miércoles 12 de julio del 2006. Una jornada de viento sonda que había en aquel entonces, eh, y la verdad es que era muy llamativo ¿no? todo lo que sucede después, porque ella va al horario que él había citado, pero sin embargo no estaba, por lo tanto ella le deja un mensaje por debajo de la puerta y le dice, vine y no estabas. Eh, por lo tanto, ella llega más tarde al lugar donde tenía su cita. Eh, mucho se habló también acerca de la relación entre ellos, porque después se pudo comprobar que había material genético de él en sus prendas íntimas por lo tanto se estima que antes del crimen habían tenido o habían mantenido relaciones sexuales por lo tanto se creen que eran amantes eh, y algo que llamó también la atención es que aquel día alguien golpeó la puerta de ese lugar y atendió Flavio Piotante, alguien que conocía porque la puerta no estaba forzada y recién estábamos viendo una imagen que vamos a contar de qué se trataba. Alguien golpeó la puerta, decíamos, y allí comenzó esta, este crimen porque eh, estaba la casa totalmente revuelta. Eh, tenían varios golpes ellos cuando fueron encontrados. Y veíamos una, una nota, que si la podemos publicar en este momento, para contarles de otra persona que entra en escena, que es Andrea Troncoso. Andrea Troncoso era la actual pareja de Flavio Piotante, quien tenía un hijo de tres años con Mauricio Suárez, el principal sospechoso. Miren esa, esa carta que fue publicada también por nuestro compañero José Luis Verderico, donde dice, te vine a buscar, son las 3.10 de la madrugada, AM dice, ya no sé si eh, estás... Esto es, amor, esto es o amor o locura. Bien, me asusté mucho pensando que podría haberte pasado algo y terminé pasando, eh, poniendo en riesgo a, a Jerónimo, Jerónimo, que era el, sí, niño, el niño, porque tal. fue con el niño hasta ese lugar. Adiós, Andrea. Esta carta muy llamativa, que ella incluso pone el horario en el cual ella deja esa carta por debajo de la, de la puerta. Eh, y esto era porque se había intentado comunicar con Flavio y no, Flavio no respondía al teléfono. Por lo tanto, a ella le había llamado la atención que él no se había comunicado con ella y es por eso que ella deja este mensaje. Para los investigadores tiene algo que ver, ¿no?, porque deja el horario marcado en esa uh -huh. carta. A 3 y 10 a Sí, AM. en realidad también podría ser que eh, le deja el horario por la hora en, lo, en, en la que lo va a buscar. O sea, no es habitual sí, sí. que vayas a buscar a tu pareja, expareja o lo que sea a las 3 de la mañana. Entonces, a lo mejor en, en, en el contexto de, de enojo, de pelea, yo vine a las 3 de la mañana. Esto es una locura claro. y le dejas el horario. Pero ¿para qué sirvió esa carta? Para poder determinar quién podría ser el principal sospechoso de la muerte de, de ambos quien al otro día llega y encuentra los cuerpos, la madre de Flavio Piotante, quien eh, también había intentado comunicarse con su hijo y no lo había conseguido, le había dejado mensajes en la contestadora del teléfono, en aquel entonces usaba eh, dejar mensajes en el contestador, y tampoco habían sido respondidos. Ella tenía llaves del lugar, inclusive vive a escasos metros, cruzando la calle Chile, es donde ella vive, y allí es donde se encontró. Primero cuando ingresa estaban algunos muebles tirados eh, y posteriormente al primero que encuentra es a su hijo. ¿A qué hora, Sofi? Más o menos. Bueno, en la eso mañana. Fue, pero, fue al otro día en la mañana. Pues, entonces, el, el encuentro entre eh, Piotante y Libedinsky. Fue el 12 sí, col, de julio a la tarde. En la tarde. Entonces, se supone que ahí son asesinados. En la madrugada, cuando Andrea deja la nota, estaban muertos adentro, Ya Estaban muertos. Y a la mañana siguiente, la mamá. La mamá del psicólogo, encuentra, encuentra a los, los cuerpos eh, encuentra Ay. los cuerpos primero encuentra a su hijo que estaba en la parte baja de, de, diríamos del loft, y en la parte superior no sabían que se encontraba Estrella Libedinsky, también estaba allí sin vida, a ella a él tenía dos disparos, uno en el tórax y otro en, en la zona del cuello con múltiples golpes había, había forcejeo, es decir que él ha intentado defenderse y todo indica que quienes es quién o quienes eh, participaron de este crimen, es decir, quienes fueron los asesinos o fue el asesino, porque hasta el día de hoy se tiene sospecha de uno solo, pero nunca se descartó que participaran más personas, encontraron en la parte superior a Estrella Liberinsky, quien también se había intentado eh, defender, sin embargo, eh, lamentablemente no pudo eh, defenderse porque la ahorcaron con una soga de colgar la ropa. Mm. Eh, por lo tanto, ella murió por asfixia, pero también tenía múltiples golpes en sus manos, en la muñeca, eh, en lo que era la parte del pecho y en la cara. Eh, por lo tanto también había sido brutalmente golpeada y después asesinada. Cuando se llevan adelante las pericias, lo que les decía, en la ropa interior de, eh, de Liberinsky se encuentra material genético perteneciente a Flavio Piotante, por lo tanto se estima que habrían mantenido relaciones sexuales eh, antes de este hecho y es por eso que se, se dice que eran amantes. Eh, es decir que hasta ahora tenemos cuatro personas involucradas, no sí. Andrea Troncoso, quien era la pareja de Flavio Piotante y a su vez expareja de, de Mauricio Suárez y por eso se dice que es el principal sospechoso porque no aceptaba esa relación. Pero después entra en escena y después cuando se comienza, la, la escena estaba algo contaminada por la cantidad de personas que habían ingresado eh, y si bien se habían preservado algunas pruebas, eh, ninguna terminó siendo tan contundente para poder llevar adelante quienes más habían participado cuando se hicieron los cotejos de ADN de las manchas de sangre que se encontraron se encontraba un material genético que no pertenecía ni a Flavio Piotante ni tampoco a Estrella Libedinsky inclusive se encontró material genético es decir, manchas de sangre que pertenecerían a otras dos personas. Y se estima que quien eh, también participó de este crimen eran dos hermanos del departamento de Maipú uh -huh. que habían ayudado a Mauricio Suárez. Pero todo eso. ¿Cómo pero, pero incriminó pudo a Suárez, recordame? Bueno, a Suárez había una marca de una zapatilla. Sí. Eh, después eh, se hizo un cotejo de ADN con el hijo de Suárez, es decir, con este pequeño que con Jerónimo. Pero dio negativo. Eh, pero entonces? sin embargo lo que se considera como principal sospecha es que el eh, Mauricio Suárez al otro día lo llaman a declarar, él eh, se junta con unos amigos, esto ya estamos hablando ya del fin de semana, eh, habían pasado ya un par de días, él acompaña a Andrea Troncoso a declarar, es decir a esta mujer que les mencionaba que había dejado este mensaje, la acompaña él va hasta el lugar donde había sido citada para declarar, sin embargo, nunca le toman declaración a Mauricio Suárez en ese momento. Mauricio Suárez se reúne el domingo, el domingo 15 de julio, con su familia, almuerza con su familia, posteriormente se va y deja abandonado su vehículo en una zona, una zona aledaña a lo que es la terminal de Ómnibus, en la calle Olascuaga y 12 de octubre de Guaymallén, muy cerca de la terminal. Un vecino de la zona llama a la policía y dice que ese vehículo no pertenecía a ningún. Uno. Eh, un Fiat 1 blanco. Eh, que estaba en estado de abandono y que no pertenecía a ningún familiar. Cuando van a ver de quién se trataba, descubren que es de Mauricio Suárez. Y Mauricio Suárez en realidad se escapa, se fuga y él tenía cita una citación para declarar el día lunes sé por la mañana. Es lo que más, más. Lo incrimina. Es que se fugó. Es que se fugó. Porque si no tenés nada que esconder, no tenés por qué huir. Claro. Y acá entra en juego una situación que habla de que mmm, Mauricio Suárez era muy amigo de una persona que se desempeña en la política y que esa persona le advirtió que estaba involucrado que se lo pensaba involucrado en este caso y que eso le dio motivos para fugarse. Claro. Eso, eh, bueno, es el, el, la quinta persona que ingresa en esta escena, que es Diego Coronel. En aquel entonces era funcionario del Ministerio de Seguridad en el departamento de Godecruz y era amigo de Mauricio Suárez. Se habían reunido en el, saba, el sábado 15 de julio en Larístides, en donde Mauricio Suárez le comenta que se había mandado una cagada, esa sí. fue la frase textual sí, sí, que sí. él le menciona y a partir de allí cuando lo llaman a declarar, él dice esa frase, por lo tanto termina siendo uno de los principales sospechosos pero cuando lo van a buscar a Mauricio Suárez ya se había fugado ¿Se le alcanza a declarar? ¿Cómo? ¿Él alcanza a declarar? Eh, eh, Diego Coronel. No, a, Suárez. No, Suárez no. Cuando ah, lo van coronel, a buscar, Coronel claro. es el que declare y cuenta, y cuenta que Suárez que, le dijo esto. Exactamente. Cuando lo van a buscar a Suárez, ya no lo encuentran. Claro. Eh, hasta el día de hoy, nunca se supo dónde estuvo Suárez. Inclusive, nunca volvió a ver a su hijo. Él anda supuestamente. No, está prófugo. Está prófugo. Por eso, anda por eso. Vive en la clandestinidad. Por eso iba a decir. Pero, eso, pero ya la causa está calles... prescripta. Es decir, que él no le debe nada a la justicia sí. en caso de ser considerado culpable. Sofía, y un dato que no es sí. menor es que otra de las pruebas que también lo incriminan es que el día, eh, diríamos, del crimen, cuando sucede el crimen, la celda del celular de aquel entonces, no habían tantas celdas de celulares como ahora que se pueda detectar, pero sí se detecta muy cerca a la calle Barcala, es decir, a escasos metros de donde ocurrió el hecho. Eh, por lo tanto, eso también fue un indicador y él, él buscó a un abogado, eh, también que era cercano ahí de la zona de Guaymallén por lo tanto habían varios indicios que indicaban que eh, Mauricio Suárez en algo estaba involucrado sobre este crimen eh, pero bueno, lo, lo que pasó con las pruebas más fehacientes del lugar del hecho es que estaban contaminados el lugar había entrado tanta gente que se había contaminado el lugar wow, pero grande. sí se encontraron además había principios de incendio había eh, agua porque habían intentado apagar ese incendio lo que querían era borrar pruebas y sobre todo lavar la pared con, eh, con, diríamos, la pared porque tenía manchas de sangre, por eso la querían lavar. Eh, todo eso se encontró y todo fue motivo de análisis pero bueno, nunca... ...se pudo dar con este hombre... ...la verdad que pasaron cuatro fiscales... ...que investigaron esta causa... ...ninguno de los cuatro pudo dar con Mauricio Suárez... ...y hasta hace muy poco... Eh, ...se tenía la última esperanza... ...o se jugaba la justicia la última carta... ...pero lamentablemente nunca pudieron dar... ...con el hombre que tengo a mis Eso espaldas... Iba a decir, ese ...es el que está atrás tuyo... exactamente ...hoy debe estar muy cambiado de caso de vivir... ...no Porque no se sabe si está vivo Esto o si está fue en, ¿No? en el año 2006... ...en eh, el año 2006... ...hay mucha especulación... ...habían por ejemplo... ...algunas informaciones que le llegaba a la Fiscalía... ...de que estaba en Chile, que estaba en San Juan... Claro. ...que estaba en San Luis... ...pero nunca pudieron dar con él... ...inclusive eh, se dice que con su abogado... ...que es Martín Ríos... Eh, ...estuvo en algún momento en contacto... ...él lo negó siempre... ...inclusive nosotros le hemos estado haciendo entrevistas... ...y él siempre negó que Mauricio Suárez... ...estuviera en contacto con él... ...sin embargo pidió eh, la eh, prescripción de la causa... ...y el sobreseguimiento... ...porque la verdad es que ya habían pasado... ...la ley en este sentido... Lo, lo beneficia al pasar más de 15 años del hecho. ¿Y del, y del hijo qué se sabe? No, del hijo en Nada. realidad... ¿De cuántos eh, años tenía? ¿Tres años eso? En ese momento tenía tres años eh, y bueno, ellos terminaron, ellos eran Andrea Troncoso junto con Piotante, eran colegas trabajaban en la, en la cárcel, en el penal, en el penal eh, y bueno, allí se habrían conocido, eh, pero bueno la verdad es que es una historia muy conmocionante. Es, es, no, y desesperante ¿no? Porque sí. no sabes qué pasó y no, este hombre y quedó, que quedó no, totalmente no, no. Y, y, Si Suárez hoy apareciera acá mismo en este estudio nadie, nadie, le, puede le, nadie nada, le puede reclamar nada, nada porque nadie, prescribió nadie. la causa, increíble ¿no? Es, ¿eh? Increíble es, y, y es uno, uno hablando con la última fiscal que tiene el caso, que es Claudia Ríos eh, ella siempre termina diciendo ¿no? Que que es un, eh, es algo una falta que la tiene la justicia ¿no? la gran cuenta pendiente de un caso Sophie tan conmovedor agregar a esto no que es difícil en realidad vivir en la clandestinidad es muy difícil necesitas sí. de dinero necesitas hasta quizás de una nueva identidad yo no, no me pregunto eso pasó. cómo ha logrado. Quizás eso pasó con Mauricio Suárez. Algo tuvo que hacer para escaparse, y bueno, eh, es hasta el día de hoy que nada se sabe de él. Por, porque lo que ha, ha pasado en muchos otros casos es que finalmente el, el profugado intenta, por una cuestión lógica, no comunicarse con algún ser querido, con claro, la sí madre, y, y nada. Y, y, a, y ni no. por ese lado han logrado llegar no, a. Ni se, bueno, al menos nunca trascendió nunca Y la justicia intentó dar con celulares y con teléfonos pinchados y nunca pudo lograr un dato, excepto estas algunos indicios de que podría estar en cierto lugar, pero nunca lo encontraron. Y para finalizar, la madre de, de libedinsky murió esperando justicia por su claro. hija, algo que nunca lo logró. no